Hola, Pau. ¿cómo, ¿Cómo estamos? Hola, Hola profe. Bien? ¿Cómo estamos? No lo Profe conocemos. nuevo. Profe nuevo. ¿Nombre? Agustín. Agustín. Agustín. Bienvenido. Bien? Hola. ¿Cómo ¿Todo bien? De 21. 21, 21. 21. 21. 21. ¿Estado civil? Sol, eh, no. Pao. Pao. Te ah, no te podés equivocar así. <risa> <risa> Aparte lo está viendo. No. Ella lo está viendo. lo está viendo en este momento. Y... Sabés que lo estaba esperando. Estaba esperando sí. un saludo. No, y el ella que no, estaba no, esperando. Ahí. Cuando vas a la tele por primera vez. Sabés y que, al... que lo estaba esperando. el ser... es la primera vez. Eh. Claro. Mira, paren, trofe anterior. separado. Hagamos algo reivindicate. Hagamos como que no pasó. Volvé como tres pasos. Hagamos como que no pasó. Vamos de nuevo. Me paro, no, salió que director. No, el pie. el no, pie. Por favor. Dale, cuando llegué la ambulancia todavía estaba ahí. Sí, auspicia el segmento deportivo Cronos Festa <risa> ¿Profe nuevo? Profe nuevo ¿Edad? 21 <risa> Está civil? Sí, ¿Tiene un miedo? Estoy bien pareja ¡Ah! ¡Sí! Sí, no, pues está bien, está bien, no lo queremos poner incómodo, la verdad, ya pasó el momento, ya está, no lo pusimos recontra incómodo, te pedimos mil disculpas, vale. es parte del programa, es como que nos bulineamos entre nosotros, pero no, el no, no sí, es, la es el bautismo, es el bautismo, bautismo del programa. Profe, ¿qué trajeron hoy? Hoy vamos a trabajar eh, ejercicios combinados, sí. trabajamos varios músculos musculares a la vez, sí que nos ayudan a quemar o tonificar mucho más Me rápido también. Esto. sí Estamos en del verano, la gente quiere entrenar un poquito más. Y son ejercicios que estamos te digo. Bastante lleno, sí. Fui a otro horario que no era el habitual, igualmente lleno. Pero wow, llen, tremendo, llenos. tremendo y con nuevas máquinas de todo. Sí, tuvimos por pues fue el faltazo de la semana pasada, sí. estuvimos comprando máquinas nuevas, así que bueno, renovando sí. un poco la el stock, el stock que tienen un montón. Bueno, arranquemos entonces. Vamos, estamos preparados bueno. para ejercitarnos. Uh -huh. No se si nos van a acomodar a sí. los chicos, sí. vamos, sí. vamos sí. levantado, siempre listo. No los amás, claro. no van, no. porque no van a hacer. Si sí, pasa, pasa, claro. Claro. Bueno, cada última explicado el ejercicio. A ver. Vamos a hacer un circuito, ¿sí? ¿sí? De tres ejercicios. Okay. Sí. Bien. Cada uno, ustedes tres, va a hacer un ejercicio. Okay. Bien. Vos, Orne, Sí. Te explico el ejercicio. En la casa también lo pueden hacer. Sí. Si no, ah. tienen, si no tienen elementos, bueno. una eh, botella de agua. Una botella de agua algo que genere un poco de leche, Un tarro de leche, si no. Exactamente, hacer? cualquier cosa. Sí, así ¿Sí? <risa> Entonces, tres ejercicios. Sí. Orne, acá, va a ser lo que es. Disco acá, sí. vamos a hacer sentadilla, una vez que estamos abajo, ahí, sí. pres de pecho. Y salto, ¿sí? Ahí. Tres en uno. No, no, me quedo. Eso pasa ¿qué? cuando el Tienes profe a. que estar 20 no es. segundos ahí. Luego, sí, y cuando ¿sí? lo jodés, cuando rascan. Ahí está, mira, se está no cobrando, me está bien, bien, la va a ir. Ahí está, se la estás cobrando ahora. Muy bien, ahí está ahí bien, bien. Está ahora, bien, Ahora bien, ahora la, bien, la, bien. la ¿sí? vuelta, vamos a dar la ¡Profe, Calmate un poco. Entonces, ¿sí? sentadilla, pre de pecho y salto. Perfecto. Sentadilla. Bien, perfecto. Sí, perfecto. Esa cada tanto mete una charlita en el medio, pero porque es la conductora. Está bien, oh, No No, me, no, no o sea, me gustó Yo niño. le cuento porque es nuevo, el, no ahí, sabe. ¿qué? A ver. Bien, acá lo mismo. Yo te una onda, ahí, ojo, es, verdad, córrete eso, córrete eso. es que te traje la de cinco para vos porque, bueno, sos hombre y te di con fuerza. ¿Sí? sí pero, bueno, sí. ¿Te parece? Está La parte de la fuerza. La parte de la fuerza Acá vamos a hacer sentadilla. Bien. Con. Estocada, es oh, bien. bien, sentadilla. Por atrás. Te bueno, toca. Sentadilla, te toca, bien, bien. Perfecto. No. A ver Cata, que te toca a Vamos con Cata. A miedo. A A la Cata le toca abdominales, ¿sí? Bien. Ahí. Bueno, estiramos por completo, ¿sí? Subimos. ¿Sí? Por el de hombro. Ok, perfecto, bien. bien. Sí. Estiramos, mm. subimos abdominales. Pero de oh, un bueno. Está recaliente, Te chico. pedimos Ay, perdón. Bueno, más. Es Vamos. Es más. Es Vamos. Vamos. A ver chicos Vamos. más. Es más. Es más. Vamos Vamos, Vamos. más. Vamos. más. Vamos. Vamos. Vamos. más. Eso. Adelante, Adelante. salto, salto. Vamos, acá sentadilla, para, para atrás, ahí. va atrás. Salto. Me levanto, fré de hombro. Te volví a cortar. Ahí va. Bien. Muy bien. bien. Wow. Ay, sí. mejor. No. Vamos. A ver, bro. dale, dale, dale no, sentadilla. No sentadilla. Que la rodilla no pase la puta de pie. Saca un poquito de cola. Ajá. Ahí. Pasa que Ahí. <ríe> ahí. Y ahí bajo por acá. Perfecto, cola. ahí. ¿Sí? <ríe> Ahí, mira, pasa. Cata, calmate no, vale, un poco. No, que no, ya el profe vamos. nuevo. Y sal. Sí. Dale, Cata. Uh, no, yo estaba reviendo, así que me echaba al loco. Pero Catalina está <risa> charlando, profe. Y sal. Qué... Uno, uh, 20 segundos. Orden, dale. No, no. Tú, no, 40, no, no. 40 ¿Pienso, segundos. ¿Cómo va? 10, 10 segundos de descanso. 10 oh, oh, Bien, muy bien. Ay, bien, muy bien. Ay, cambiamos, cambiamos. Chicos, rápido, ¿Para ah, qué lado? ¿Saltamos con tiempo, chicos? ¿Yo acá? Ay, terminó el tiempo. chicos, qué pena. Acostate como a tomar sol un poquito. 3 2 1 Ya pasaron 10 A ver, chicos, sí, sí. la última repetición Vamos, Relate. sí, vamos, dale, verte. Ah. Es, vamos, es, vamos. Dale no entiendo sí. es la gran. Sí. Wow. ¿Cómo pasa No entiendo, dice. vamos, uno, vamos, gran. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Parte. Sentadilla. Ah, perdón. Oh, Estocada. Sí, tira como sí, Sentadilla. Estaba haciendo cualquier cosa, profe, sepa oh, Muy bien. bien. bien. Tiempo, tiempo. Oh, vamos, vamos. El, último. el último le queda. Última, la última la... vuelta. Vamos. <risa> <risa> última, eh. No hay una pausa ahora que está. <risa> sí, justo tenemos que ir a la pausa. <risa> a y seguir para la pausa y nos vamos todos todos sí, juntos sí. vamos entrenamos. a ver chicos entrenan todos el brujo no están entretado voy a hacer la hornera también Ahí. a ver vamos. chicos en la casa también salimos 3, 2, 1 salimos Ahí. Sí, Sal. es tocado wow. me fue enfriado este serpiente exactamente no lo... a ver vamos a tocar chicos cierre comercial es ay manda el cierre manda el cierre wow vamos